Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del de arte de manifestar. Obviamente he decidido como hacer un poco... Eh, grabar los episodios, o sea, están tanto aquí en Spotify como también en mi canal de YouTube. Más que nada como que... Quiero que vean a ver qué pasa, que la grabo, si es en la mañana o en la noche. En estos momentos son las 7 de la mañana. Y obviamente vamos a hablar de lo que es la distorsión de la manifestación. Y esto se habla mucho desde el lado de... A ver, porque ya no podemos seguir viviendo en un momento donde como te digo las afirmaciones, todo este, esto, esto tan piscis, o sea, todo lo espiritual, todo, todo o sea, tenemos que parar un poco y más que nada empezar un poco a tener un poco de discernimiento y descreer todo lo que dicen muchísimas personas eh, bueno, en, en TikTok. <risa> o sea, o en TikTok. Que es un canal como donde tipo escribes un textito, le pones una música viral y ya tipo eso se hace viral. Y el que una cosa sea viral no significa que eso sea real. O sea, si tú te vas a mi Instagram el día de hoy tiene 200 seguidores y todo lo que digo aquí es muy real. Y tengo 200 seguidores porque bueno, ha sido hackeado mi Instagram anterior y bueno, tuve que abrir otro. Ahora puedo contestar mensajes, eh, no se me pierden, etc. Pero bueno, el tema de la distorsión de la manifestación tiene que ver con mucho con esas personas que más que nada yo me las encuentro en el canal de TikTok, o sea, en TikTok y gente son como personas que quieren saltarse aprendizajes, lecciones de la vida o como que lecciones que están ligadas al desarrollo álmico, digamos. Como que a ver, en el tarot es como mucho ser el alquimista, o sea ser el mago, tener las herramientas, pasar por el proceso, todo lo, si saben del tarot entenderán que la historia del tarot no solamente las cartas, sino que hay una historia por detrás que empieza el camino del loco, se convierte ¿no? en el alquimista, sin experiencia, un poco de experiencia, etc. ¿no? Como son personas que se quieren saltar todo esto y hacen un video diciendo poca información, que el script, que esto, que el otro y como que no está muy bueno. Entonces ahí está como distorsionando un poco la información, son como personas que eh, cuando... Más que nada te das cuenta que son personas un poco que tienen distorsión de manifestación porque cuando les pasa algo malo, eh, en el sentido de que malo entre comillas, les pierden un trabajo o les pasa que pierde una pareja, o les son infieles, o lo que sea, lo que sea, lo que sea, ¿no? Eh, se meten en un pozo muy profundo de presión, o sea, como que no saben gestionar las emociones, eh, es como que, entonces, es por eso, por saltarse aprendizajes. Hoy a mí, que me han pasado cosas y he aprendido, tengo una buena gestión de mis pensamientos, tengo una buena gestión de mis emociones. dios gestión y no control porque no se controla, sino gestionan. Y eso como que balancea un poco mi ego. Y bueno, la vida con estas personas cuando les pasa estas cosas es como una forma, digamos, como de balancearles un poco eh, el ego. También un tema muy importante es que cuando intentamos como manifestar, lo que sucede mucho es que... Eh, Olvidamos nuestra toma tierra y nuestra toma tierra no es más que aprender a, bueno, lo que dije al principio, aprender a discernir lo que está pasando. Porque, como veo el tema del TikTok, cuando estamos en TikTok, yo me he encontrado con muchas personas así. Y me acuerdo de una muy particular que decía, eh, comer cosas con azúcar y tomar café va a hacer que pierdas tu apertura con el tercer ojo. Y yo tipo, eh... Entonces, saber discernir, esa persona no tiene una toma de tierra, quizás no tiene información suficiente, hizo el video, se le hizo viral, eh, etc. Incapaz que dijo, bueno, la información que estoy dando, como esto es viral, es cierta, y fue como bajada de, de ¿cómo te digo, bajada del de universo para que yo la comunique, por eso es viral. Entonces, como que no tiene un discernimiento, ¿no? Como que no dicho... Bueno, a ver, primero me pongo a investigar a ver qué pasa con el azúcar, con el café, con el, eh, bueno, con la glándula piñal, cómo se afecta esta glándula, cómo quizás puede afectar el azúcar, porque quizás sí afecta a otras eh, glándulas, no es solamente tenemos la glándula piñal, tenemos otras glándulas. Entonces, por ahí está el discernimiento de un poco investigar, de fijarse qué pasa con las cosas. Entonces, para mí... Hay una, en estos momentos estamos viéndolo como es una gran distorsión de la manifestación de los creadores de contenido. Yo toda esta información que saco la saco de libros, la saco si quieren, obviamente digo los libros que son sobre natural, que son el, el autores como de Louis Hay Joe Dispensa, eh, James Clair, que es el de hábitos atómicos. Entonces, toda esta información que yo les doy, la he leído, la he evaluado. La he visto, eh, eh, si me ven acá por YouTube van a ver que estoy leyendo el guión que he escrito, para no perderme. Entonces, tengamos un poco más de discernimiento, no hagamos las cosas como la dice TikTok, porque TikTok es, es un, solamente una aplicación eh, que en su momento se creó para hacer cosas como de risas, de cosas lindas, de baile creo que también, no, no recuerdo bien cuándo fue el inicio, pero... Por ahí, tipo, no está bueno que digamos fuente TikTok, tipo, un poco suena un poquito alarmante. Así que bueno, fíjense en el tema de la toma de tierra, empecemos a ahondar e investigar lo que nos están diciendo en algunas redes, también algunos astrólogos, tarotistas, investiguemos absolutamente todo. Incluso, si quieres, investiga lo que te estoy diciendo en este podcast. Va a ser que empieces a investigar todo, empieces a preguntarte todo. Y eso es muy rico porque el aprendizaje que vas a aprender no te lo vas a olvidar nunca porque estás investigando con emoción. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle click al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.